8 de la mañana con 33 minutos. Volvemos con más información en Panorama. Esta mañana en la entrevista nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la doctora María Luisa Zorrilla Vascal, quien es directora de formación multimodal EOAM de nuestra máxima casa de estudios de Morelos. Doctora, bienvenida a Panorama. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Doctora, para platicarnos y compartirnos información de una iniciativa muy interesante que es el curso Taller Narrativa Digital 2022. Eh, doctora, eh, pues si nos pudiera platicar qué es la narrativa digital y por qué es tan utilizada hoy, hoy en día. Sí, muchas gracias. Bueno, pues se trata de, de un, un curso en línea que diseñamos el año pasado, de hecho esta es la segunda emisión que hacemos y es parte del programa de cultura digital de la universidad. Y este programa de cultura digital que tenemos pues cubre diferentes competencias que están contempladas en un en un marco de referencias que estamos usando que es el, el marco de, de competencias para la ciudadanía digital entonces en ese marco se contemplan diferentes habilidades y una de ellas es creación de contenidos digitales es decir, para que las personas en el siglo XXI sean alfabetizadas, digamos, en términos digitales, pues no basta con que sepamos consumir información digital, us usarla, sino que también deberíamos poder producirla y crearla, expresarnos en soportes y en medios digitales. ¿no? Entonces, la idea de este curso-taller de narrativa digital es precisamente... Dotar a las personas que lo toman de recursos para que sean capaces de contar sus propias historias. Y cuando hablamos de historias, pues hablamos desde historias de, de realidad, o sea, pueden ser, pueden tener que ver con, con sus vivencias reales o con información real, como en el periodismo, o pueden ser historias de ficción. Entonces, estas narrativas digitales para expresarlas pueden ser textos, pueden ser cómics. Pueden ser audios como un podcast, pueden ser videos, eh, es totalmente libre. Eh, nosotros les damos herramientas para que se expresen y cada participante escoge qué historia contar y en qué formato hacerlo. El único requisito es que sean digitales y los vamos acompañando y les vamos dando información para que vayan construyendo ese relato digital a lo largo del, del taller. Muy interesante, doctora. ¿Qué herramientas, técnicas, conocimientos estarán, pues, trabajando en este curso-taller? Bueno, eso es lo, Una de las cosas interesantes de este curso-taller es que no nada más es la parte técnica, sino que también es la parte que tiene que ver, digamos, con las estructuras narrativas, con entender cómo está, cómo se arma un relato, qué tipo de estructuras se pueden implementar. ¿Qué tipo de, de agentes se trabajan en un relato? O sea, vemos también toda la parte teórica de la narrativa y obviamente también vemos la parte la parte práctica o técnica. De hecho, está conformado por seis temas, que vamos viendo un tema cada semana. O sea, el curso se, idealmente se toma a lo largo de seis semanas, tiene una duración total de 40 horas. Y en las tres primeras semanas vemos estas partes, digamos, un poco más teóricas, un poco más eh, enfocadas a la narrativa, no importa en qué formato ni en qué soporte. Entonces vemos, por ejemplo, el tema uno se llama el motor detrás de las historias, el tema dos es cómo se cuentan las historias, después vemos eh, tallerear y compartir historias. Y a partir del tema cuatro ya entramos en cuestiones más técnicas. Entonces, en el tema cuatro vemos el guión técnico y cuáles son los preparativos para la producción, es decir, la parte de lo que llaman la preproducción. En el tema cinco vemos la producción y cuáles son las herramientas que se usan en ella. Y eh, cerramos con el tema 6 que es edición, integración y el producto final. De hecho, nuestra última actividad, pues es una galería de historias en donde los participantes comparten sus productos y, y pues de alguna manera eh, los retroalimentamos y lo comentamos con, con la comunidad que, que esté tomando el curso, ¿no? Entonces vemos tanto lo técnico, pero también vemos otros aspectos que no son tan tan técnicos, ¿no? Uh -huh. bueno, pues, y, les, y les recomendamos herramientas que son gratuitas y que están disponibles pues para que tengan digamos una paleta de herramientas para, para emplear en su proyecto dependiendo de, de qué sea lo que se estén proponiendo. Bien, un temario muy completo con muchas posibilidades con estas herramientas que está ofreciendo el, el curso. Eh, doctora, ¿dónde se puede aplicar todos estos conocimientos, estas, estas técnicas eh, de la narrativa digital? Bueno, realmente tienen muchas aplicaciones, eh, se pueden usar tan, en el periodismo, se pueden usar en la mercadotecnia, en la educación, de hecho es, eh, nosotros precisamente en EYM hemos usado estas narrativas que también se conocen como storytelling en el diseño de varios cursos y de hecho este curso, pues ahora sí que tratándose de narrativa digital, tiene un componente narrativo a su vez el propio curso, ¿no? Entonces, como te decía, se pueden usar también en mercadotecnia, en periodismo e incluso se usan en terapia, ¿no? Y en, en dinámicas, digamos, de inclusión social, ¿no? Eh, de hecho, vemos en el curso uno de los ejemplos es, son estos talleres de narraciones digitales personales en donde las personas recuperan la historia propia o de su familia con fines re reflectivos, eh, de recuperación de historias, o incluso, como te decía, hasta terapéuticos, ¿no? Esto se ha usado mucho, por ejemplo, con grupos de migrantes, de mujeres, en donde eh, estas narrativas digitales les dan voz a personas que muchas veces no, no han tenido oportunidad de, de compartir sus historias personales. Bien, doctora, lo importante es eh, querer contar una historia. Aquellos, eh, pues, personas, eh, quienes pueden eh, ingresar a este curso-taller. El curso es totalmente abierto, es en línea, es gratuito, es de estos cursos que se llaman Cursos Masivos Abiertos en Línea, porque cualquiera lo puede tomar desde donde esté, solo necesita tener un dispositivo con acceso a Internet y conectividad. El curso está en la plataforma de cursos abiertos de la, de la Secretaría de Educación Pública, que es eh, México X. Eh, para entrar a la plataforma, eh, solo pongan en su navegador méxicox.gov punto mx Ahí van a encontrar la, la plataforma de México X que tiene muchos cursos, busquen el de narrativa digital que, que estamos ofertando. Y para inscribirse, si ya están registrados en la plataforma, si han tomado cursos antes, pues solo tienen que loguearse y, y escoger este curso. Y si nunca han tomado un curso en México X, solo tienen que registrarse la primera vez para que puedan inscribirse a este y a otros cursos. Les va a pedir muy poquitos datos como nombre de usuario y correo y dos, tres cositas y ya están registrados. Como les digo es totalmente gratuito para cualquier persona que quiera aprender a contar una historia digital y lo muy importante arrancamos el 17 de octubre con este curso que va a durar hasta el 27 de noviembre. Bien, doctora, muy muy muy interesante. También quisiera eh, que nos comentara un poco por qué aquellas personas, digo, regularmente este tipo de herramientas son utilizadas por los jóvenes, por gente un poco más joven, pero por qué también los adultos o las personas que eh, pues quieren contar una historia, a lo mejor… De manera eh, pues un poco más más eh, de contemporánea con estas herramientas pueden hacerlo con adultos eh, ya mayores que no conocen a lo la mejor las herramientas digitales pero que tienen la intención de contar historias. Pues es importante porque en el, en el mundo en que vivimos en este siglo XXI, pues la mayoría de las personas, sin importar la edad, nos movemos entre los ambientes fuera de línea y en línea, ¿no? Todos usamos o muchos usamos un teléfono celular, por ejemplo, y la telefonía celular, pues nos da, nos da acceso a este mundo digital, a este mundo electrónico a través de internet, ¿no? Entonces... Todas las personas usamos estas herramientas y por tanto todas tenemos que tener, digamos, esto que llamamos alfabetización digital. Y como yo decía al principio, eso implica no solo eh, consumir información, sino también ser capaz de expresarnos en estos nuevos medios. Ahora, ¿por qué es importante que incluso las personas mayores lo puedan hacer? Porque precisamente todos tenemos historias que contar. Y si eh, personas ya no tan jóvenes tienen acceso a esto, pues igual es la, la posibilidad de recuperar historias importantes para la familia, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando yo era chica hace mucho tiempo, que la gente, por ejemplo, tomaba películas caseras con, eh, con, esta, con estas cámaras de 8 milímetros o de super 8, ¿no? La gente, pues, siempre ha tomado fotografías o ha hecho grabaciones, eh, incluso de voz, ¿no? Yo hace, hace poco me encontraba una, una grabación de un pequeño fragmento de voz de mi mamá, ¿no? Cosas así. Entonces... Todos tenemos esa, esas, esos pedacitos de historias, ¿no? De, y tal vez con ellos podríamos armar algún álbum para los hijos, para los nietos, un álbum digital recuperando precisamente esas historias tal vez de la familia o personales, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas áreas de oportunidad para aplicar estas narrativas digitales, sin importar qué edad tengamos. Y, y como decía yo, pues hay que aprender a expresarnos en estos formatos, en estos medios, con estas tecnologías. Y que además hay muchas cosas que son muy amigables y que yo sé que a veces es un poquito, pues que, que la gente le diera un poco de miedo, o de respeto a esto. Pero yo creo que es más cuestión de, de, de animarse, de darse la oportunidad, ¿no? Entonces, pues sí estamos, la invitación es totalmente abierta y muy amplia para quien quiera que tenga interés en acercarse a esto. Bien, doctora, justo comentó algunos eh, de posibles resultados o productos que pueden surgir de este curso o taller. Preguntar si eh, qué se hará con todas estas eh, pues, historias ya terminadas, acabadas, se publicarán. Eh, qué, ¿Qué es lo que se tiene pensado, digamos, eh, al final de este taller? Precisamente una de las cosas que vemos en el taller es cómo compartir esas, esas historias dependiendo del formato que se use. Entonces les damos varias opciones, incluidas las redes sociales. Entonces, cuando terminamos el curso, de hecho, muchas de estas historias ya están publicadas, porque lo que comparten nuestros participantes en la Galería de Historias muchas veces es el vínculo a ese lugar en donde ya tienen su historia publicada. Entonces, dependiendo del formato que estén usando, algunos estarán compartiendo su historia en YouTube, otros en WhatsApp otros en redes sociales, o sea, dependiendo del formato que hayan empleado. Pero si es una de las cosas que vemos en el curso, no solo es cómo hacerlas, sino también cómo compartirlas, porque también el curso pues aborda esta dimensión, de, eh, digamos, esta dimensión social de la narrativa digital. Entonces, sí, la idea es que eh, las historias al final estén compartidas en los medios que elijan los participantes, y esto es importante puntualizarlo, no es obligatorio, porque igual también hay quien diga, esta historia es personal, es solo para mi familia, no la quiero publicar en, en todos lados, entonces también en esos casos la opción que les damos, pues es que la suban a, a una a la nube, a Drive, por ejemplo, y bueno, comparten el, el vínculo para efectos del, del taller, porque pues la idea es que conozcamos las historias que están haciendo, pero no la tienen que poner de forma pública si no quieren, ¿no? Entonces realmente respetamos el proyecto personal que tenga cada quien para este taller. Bien, doctora, pues un, un curso que suena muy, muy interesante, muy completo, Taller de Narrativa Digital 2022 y, eh, bueno, con valor curricular para eh, también estudiantes y académicos que quieren así hacerlo y, por supuesto, abierto para el público en general. Algo más que nos quiera compartir. Pues no, nada más recordarles que se inscriban en mexicox.gov.mx y que también recuerden que iniciamos el 17 de octubre y que es totalmente en línea y gratuito y que pues los esperamos. Perfecto doctora, le agradecemos nos haya compartido esta información y bueno pues vamos a, a darle seguimiento de cómo van eh, pues avanzando estas, estas experiencias narrativas digitales. Gracias, doctora. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a la doctora María Luisa Zorrilla Bascal, directora de Formación Multimodal EOAM de nuestra máxima casa de estudios. Muy buenos días.